¿Qué pasa señores? Bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro directo que hemos tenido en Twitch y vaya tela. No sé si os habéis pasado después del vídeo de haber visto, pero bueno, ahora seguramente os pasaréis porque os traigo un vídeo de Paladins, una victoria súper épica y ya sabéis que yo llevo muy poco tiempo jugando en Paladins, pero se nos está dando bastante bien y nos está viendo gente, que es lo importante. Así que nada, ya sabéis, no os olvidéis de dejar el follow en el canal de Twitch, de pasaros por el canal que estaremos todos los días haciendo directos, tío. ¿Qué pasa? que no pasáis? Así que no lo tengo con el vídeo dentro. Vale, esto ya es otra cosa, tío. No me preguntéis por qué, pero esto se me da mucho mejor. No sé, es como más el counter, ¿no? Y eso mola. Por lo menos para mí, ¿eh? Que no... Ya sabéis que yo... ¡Oh! Vale. Vale, ¿cómo está la cosa? No. Me ha tirado mal. ¿Cómo se ha curado la vida la pava? Vale. Oh. No bueno, Lo no, matéis. Uf. Vale. de lujo. Gracias, Raticita. Sé que se ha sido tú. No. Vale. vale. ¿A dónde ha ido? Vale, esto es otra cosa, tío. Vale, vale, hemos hecho daño. Toma. Vale. A ver si podemos pillar a dos o a tres juntos, tío. Estaría guay, la verdad, eh. Vale. Eso me lo han quitado. Vale. Vamos, siete, tío. De cata. No, no. ¿Eh? Es un pollo. ¿Dónde <risas> vas, tía? ¿Dónde vas? ¿Eh? Solero. No, no he hecho daño yo solo, tío. de 4 Nada, gracias, faticidad. Bimba. Ahora con el escudiño. ¡Muere! ¡No! <risa> ¡Estoy como un liado, tío! Vale, vale, a ver si podemos llegar a 8, eh ¡No! Pero deberíamos asesinarlo, ¿eh? Más que... Ahí, curame. Gracias, Raticida. No. Vale. Nueve. Vale. Toma, cómete esa. La comió, ¿eh? No, no te tires. Victoria. Bueno, tío, es que a mí es que me mola esto, ¿eh? Ay, mejor de la partida, sí, señor. ¡Oh! Casi nada, ¿eh? Ojito Casi nada